Decir que no cuando te piden algo es un fastidio, verdad? Qué pensarán de mí? Seguro que no me hablarán más, van a pensar que soy una egoísta. Si estás viendo este vídeo, seguro que en algún momento has tenido estos pensamientos, pero no te preocupes. En el vídeo de hoy te enseñaré a decir no sin sentirte mal. Realmente decir que no, no es algo fácil. Estamos llenos de temores y de creencias limitantes. Pensamos que si decimos que no a algo o a alguien, esa persona se molestará con nosotros. Y claro, eso no nos gusta. Aquí entran factores como la baja autoestima o inseguridades que vienen con nosotros desde nuestra más tierna infancia. Te voy a pedir que pienses una cosa. Tu tiempo es limitado y tu bien más preciado. ¿Vas a desperdiciarlo haciendo cosas que te alejan de tus objetivos y que no te hacen feliz? Empieza a darte importancia a tú. Empieza a priorizar sobre ti, ya que si tú no lo haces, los demás no lo harán. Ten presente que cuando dices sí, por compromiso o por cualquier otro motivo te estás diciendo no a ti y a tus objetivos y proyectos a quién debo aprender a decir no te voy a contar algunos ejemplos clientes que nos roban tiempo y que realmente no aportan valor a supuestas oportunidades que te desvían de tus focos y tus objetivos a personas que continuamente te están pidiendo que hagas cosas por ellas que ellas mismas pueden hacer pero sin embargo les resulta más fácil pedírtelo a ti aquí pueden entrar compañeros de trabajo parejas hijos amigos etcétera etcétera etcétera seguro que has pasado por muchas situaciones como estas te voy a contar el caso que tengo con una amiga es muy buena chica pero es muy pesada y cuando te llama lo que quiere es quedar contigo y lo que hace es hablar dos horas de su vida milagros y se queja de muchas cosas has quedado con ella porque te da pena decirle que no pero cuando vuelves a casa llegas derrumbada agotada psicológicamente sin energía porque ya se lo quedó ella Piensas en todo lo que podías haber aprovechado en esas dos horas desde descansar, ir al gimnasio o trabajar en tu proyecto y has estado dos horas que realmente no te ha aportado nada y esa persona lo único que ha hecho es desahogarse sobre ti. Y por eso hoy vamos a ver cuatro técnicas para aprender a decir que no, siempre desde la empatía y la asertividad. No se trata de convertirnos en ogros y ser súper desagradables. Se trata de pensar en nosotros primero y comunicarlo de una manera eh, que no molesta a los demás. Gabriel García Márquez dijo lo más importante que aprendí después de 40 años fue decir no cuando es no. Y esto no significa que siempre tengas que decir que no hay veces que hay que decir que sí, pero antes de decir que sí piensa si realmente ese sí va a cambiar algo en tu vida, te va a afectar negativamente, te va a desviar de tu camino o te limita de alguna manera. Si realmente quieres hacerlo, pues hazlo sin ningún problema, pero si es al contrario, aquí te presento cuatro técnicas para que aprendas a decir que no. Sí que te digo que tendrás que practicar antes de que te salga de manera fluida, pero ya verás qué bien sienta cuando empiezas a poner tus objetivos delante de los objetivos de los demás. La primera técnica es la técnica del sándwich. Puedes decir que no sin que la otra persona se lo tome de forma negativa. Imagínate un sándwich que tenemos pan de molde, jamón de York, pan de molde. Esta técnica sería algo así como elogio, negación y propuesta positiva. Por ejemplo, gracias por invitarme a salir esta noche. Ya sabes que me encanta salir. Pero hoy estoy súper cansada porque mañana tengo que grabar vídeos a primera hora. Si quieres, quedamos la semana que viene. ¿Te parece bien? Ahí lo dejamos. La siguiente técnica sería la técnica del disco rayado. La técnica del disco rayado, un disco rayado repite constantemente la misma canción. Pues nosotros igual y eso sirve muy bien con los adolescentes que no entienden a la primera cuando les dices o no. Ante algo que no queremos hacer, pero no sabemos cómo decir no, vamos a repetir nuestro punto de vista de manera firme y tranquila. Y cada vez que nos vuelvan a decir lo mismo, repetimos otra vez nuestro punto de vista. Esta técnica la uso mucho con mis hijos cuando me dicen mami, quiero salir, quiero llegar a tal hora. No, no, no, por esto, por lo otro y por lo otro. Y vuelvo a repetir el mismo argumento, o sea que los que sean padres de adolescentes pueden usar esta técnica perfectamente. Al final uno de los dos termina aburrido. La tercera técnica es el banco de niebla. Imaginemos que vamos por la carretera y nos encontramos con un banco de niebla. Lo que hacemos es reducir la velocidad para tomar el control de la situación. Algo así ocurre cuando nos enfrentamos a una situación en la que nos sentimos atacados ante la insistencia de la otra persona. En ese momento es importante frenar para evitar reaccionar de manera impulsiva. El objetivo es dar algo de razón a la otra persona, pero siempre manteniéndonos bajo nuestros ideales. Por ejemplo, te llaman de manera insistente para ofrecerte una gran oferta de telefonía. Por supuesto, tú no estás interesado en estos momentos, ¿Cómo lo expresas? gracias por llamarme. Seguro que es una oferta increíble, pero ahora mismo no estoy interesado y nos vamos con la cuarta técnica, que es la técnica del aplazamiento. Todos hemos vivido situaciones en las que nos hemos sentido agobiados y hemos creído tener que tomar una decisión de manera inmediata. Cuando no tenemos clara la decisión que queremos tomar, lo ideal es postergar nuestra respuesta hasta que estemos seguros. Por ejemplo, te piden matrimonio. Evidentemente, si tú estás seguro, dirás que sí inmediatamente. Pero si no estás seguro, qué harás? Pues dirás necesito un poco de tiempo para pensarlo. Si eso ya te digo algo el mes que viene y seguramente a tu pareja se le va a quedar cara de ocho. Pero bueno, lo importante es que has aprendido a decir que no. Ahora te toca a ti, sal a la calle y di no a todo aquello que te quite tiempo. Te desvíe de tus objetivos o no sea bueno para ti. Por favor, déjame en los comentarios si has encontrado estas técnicas interesantes, si ya las conocías, si las has puesto en práctica o si piensas ponerlas en práctica, estaré encantada de leerte y si alguna te da más resultado que otra, por favor también déjamelo en los comentarios. Si aún no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo y si crees que este vídeo puede ayudar a otras personas, te ruego que lo compartas. Nos vemos en el siguiente vídeo.